Está, está mejor que nunca, me ha sentido muy bien, gracias a Dios, estoy trabajando fuerte para salirse adelante y tú sabes la lesión que te sacan a uno, ya cuando uno va entrando en edad, pero me siento como, como un niño, un jovencito, estoy trabajando fuerte y, y el brazo trato de, de mantenerlo siempre para pa dar el 100% como yo siempre lo hago. Hay nuevo, hay nuevo, hay nuevo, Edward, sabes que el año pasado no me fue muy bien, uno tiene alta, tiene baja, pero este año estoy enfocado pa, para dar el, el 100% de, de lo que yo siempre deseo.